3 minutes jump row hoy vamos a aprender algunos saltos a los lados primero a los lados abriendo y cerrando al principio no vas a ser capaz de mover tu cuerpo como quieres pero no hay problema No te desanimes si no puedes coordinar apenas empiezas. Practica abriendo y cerrando las piernas y después pruébalo con la cuerda. A los lados abriendo y cerrando. Abre y cierra las piernas después de mover la cuerda. Segundo. Adelante y atrás. Realiza el salto hacia adelante después de mover la cuerda. Si se te dificulta, practícalo desde el principio. Practica el movimiento de tus pies hasta que te sientas cómodo. Pies cruzados Practica estas variaciones. Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos. Gracias.